Retornamos con las informaciones, 13 horas con 13 minutos, vamos a revisar ahora lo que ocurre en Santa Cruz. Lo habíamos mencionado, el tema de este encuentro que se ha convocado para proyectar ya un plan post -incendio con distintos sectores. Se estima que esta reunión culmine también en horas de la tarde, aproximadamente a las 17 horas. Eh, así es como arrancaba, así es como iniciaba este encuentro, veamos. A partir de las 10 de la mañana, el presidente del Estado se reunió con la Federación de Campesinos, CIDOP empresarios y representantes de 12 municipios de la Chiquitanía para coordinar acciones de recuperación y elaborar un plan post-incendio. Están todos los sectores eh, participando, hay muchos planteamientos, el tema principal es el tema del agua, se están trabajando, hay los representantes eh, industriales también están, hay algunos alcaldes, representantes de, de varios sectores, del sector indígena, de los eh, interculturales, de los compañeros de los campesinos, están todos los, los que realmente han sido... La senadora Adriana Salvatierra informa que a partir de las 5 de la tarde se tendrán las conclusiones. Bueno, básicamente todos los aspectos que, que guardan en relación con la atención de los incendios, pero también pensando en post-incendios, porque ya tenemos que, que formular esa etapa, cómo se construye. Eh, la pausa ambiental, cómo se garantiza el acceso a agua para, para los sectores productivos, agua potable también fundamentalmente, que es la prim la principal demanda que tienen eh, muchos sectores. Y será el presidente quien aborde y quien aonde en las conclusiones que se lleguen a partir de las 5 de la tarde.